Que según el diario avia.pro está dando a conocer que una daga un misil ruso hace impacto en la sede de la OTAN en Ucrania, esta información todavía no la ha emitido el Ministerio de la Defensa de Rusia pero este diario, el Lavo dice que la edición griega News ha publicado información de que un centro de comando de la OTAN en Ucrania habría sido alcanzado por un misil Kinjal supersónico ruso, lo que habría provocado grandes pérdidas entre los oficiales de la OTAN. El misil, que es capaz de alcanzar velocidades superiores a M 10, habría en una sede subterránea donde se encontraban los funcionarios de la OTAN. Aquí está diciendo que incluyen a más de 300 personas en donde habrían británicos, polacos y eh, bueno colaboradores del norte y representantes de empresas privadas involucradas en comunicaciones y transmisión de datos. Según la publicación, la mayoría de las víctimas son británicos y polacos, pero también hay representantes de otras naciones. Sería la primera vez que se produce un ataque masivo contra el personal de la otan y aún no se ha dado a conocer la reacción por parte de la otan en este en esta jornada dice el diario que señala que este que es un duro revés para la otan y significa que rusia con su es capaz de alcanzar objetivos en el interior que están protegidos contra municiones convencionales la situación puede afectar la conducción de las operaciones ucranianas y occidentales para detener la ofensiva rusa en bakhmut ya que muchos miembros del bloque que se encontraban en este cuartel general podrían ser bueno personal importante en la conducción de operaciones y seguimiento de la situación que se está presentando en el campo de batalla repetimos es una información que se encuentra en el diario del lado había pro pero hasta el momento que estamos haciendo la grabación de este vídeo no ha habido pronunciamiento oficial por parte del ministerio de la defensa